Presentación, yo soy Camilo López Gol, soy audiovisual y filósofo, que yo me puse igual como Axel Kaiser, que se puse él que era filósofo, yo también soy filósofo, pero no tengo dinero. ¿Axel Kaiser filósofo? Sí, pues según él es filósofo, a lo mejor estudio filosofía, no sé. Pero él se autodefine no, como filósofo. Sí, él se autodefine no, sí, como filósofo. Y hizo hizo un libro que se llama el, el Economista Callejero. Que es muy divertido porque Axel Kaiser ni siquiera, no es economista y jamás ha tocado la calle, amigo. Son dos dos mentiras en una, en solo dos palabras. ¿Cómo lo pones? Él, él, es, él, es él es Yo sigo a Axel Kaiser y ¿sí? leo lo que escribe. Uy, amigo. Y... Tenemos harto que discutir ahí. No, no, si sé que no te poní de tu no, parte. Sí, yo sé que escuchar a alguien no es necesariamente ponerse de tu parte. Pero, pero, acel, acel, acel, acel, un, no, poquito, un poquito vaya no, así. Es pero... un poquito vaya así. Yo no lo tomaría en serio. No, pero el loco no. Yo no sé si es filósofo, pero bueno, es que en realidad, por ejemplo, cualquiera, cualquier persona que postula un, una forma de ver la vida es filosofía. Todos somos filósofos, entonces eso voy, pues. sí, él, él lo es, yo también Claro, fiel, claro. Pero hay, hay, claro ya, si lo pones de esa forma, pero yo lo veo más que nada porque, por ejemplo, eh, hay algunos tipos de pensamiento que eh, son más densos, son más sustanciosos, ¿cachai? y son más populares. Por ejemplo, Nietzsche, cuando hablaba sobre el, la, la iglesia, ¿cachai? que lo que él dijo fue lo que pasó después, porque locuras ¿cachai?, era la iglesia una, básicamente un, bueno, un centro de, de gente mala. Sí, tiene razón, ¿sabes? pero también naturalismo. Sí, pero, pero también naturalismo pero, que fue profesor de, de los nazis, ¿cachai? Los, los nazis tomaron naturalismo, ¿cachai? Con, sí, Dios, pero, o sea, por otro, pero por otro lado... No, puede ser, pero no sea así como filósofo como la gente lo entiende. Porque él da una forma de visión. Es, él se, él se presenta como, como filósofo. Es como Alberto Mayor. Es como Alberto Mayor. El no, no, no, no, pero Alberto Mayor se presenta, se presenta como sociólogo. No hay ningún problema. <risa> cuando hace el caso, se presenta en los foros y toda la web, se presenta como filósofo. ¿Okay? Yo estoy yo por eh, el, no, ¿eh? no. el, en el en el En el modelo que él defiende, que el capitalismo, liberal, como quiera llamarlo, que estamos ahora, tú solamente te puedes nombrar si tú tienes un título profesional. O sea, yo no me puedo nombrar profesor. O sea, tengo que tener el título. Entonces, que si él se autonombre filósofo, tomando por excusa de que en realidad cualquiera puede filosofar, me parece muy en contra de lo que él dice. Y, y sí, o sea, independiente a independiente que podáis discutir con él y pues, ahí se puedan haber cosas muy interesantes. Eh, creo que hay unas altas aguas que son demasiado payasescas como para tomarlo en serio. O sea, creo que él se toma en serio, muy a, a, a, a, o lo toman en serio más de lo que deberían No digo que esté mal, es loco, no digo que esté mal y que tenga punto de vista equivocado, pero creo que que no, es, no creo que no no muy bacán en realidad. Como para hacer vocero no, de la, la derecha. Serie no, no. Serie <ríe> <ríe> tú que sé que es el Kaiser, <ríe> que que eh, eh, hace metáforas con Star Wars eh, eh, aludiendo a que los de la derecha eh, son, son los, los, los Jedi. Y que la izquierda no. es el comunismo. O sea, que el comunista es que lo... Que lo que, el, que la, lo, el, los grandes, los buenos imperiales, los star troopers, todo eso son los comunistas. Que el comunismo es el que lleva, que es el gran imperio, y que lo, el, ellos, los capitalistas, los liberalistas, son los pequeños Jedi rebeldes que luchan contra esta vez. Entonces, eso es una... Uh, uf, ya, es una malformación absoluta de la de la cultura sí, pero de lo mundo. Que pasa que a ti es lo que te pasa, pasa con es, que, es, que, es que me vas escuchando a la gente de izquierda los sí, más no, los no más sí, estoy pero yo para no claro. perderme pero yo para no perderme no termina esta pronunciación ah, no, no, no es que, es que ya, sí, ah. no es que sí es que estoy seguro que de la izquierda hay buenos payasos también, también estoy seguro estoy seguro ¿Cachai? que hablar Y que igual bueno, es que te van a decir, no, el que es, es el organismo internacional, que tal. Son? Exactamente, po, Y está bien apuntarlos, ¿cachai? Si no por ser de un lado o de, por otro. A mí no me pasa que, que, que, por ser de derecha, a mí me cae mal Axel Kaiser. Me, me, me cae mal porque tiene interpretaciones tan ridículas y hace, y hace lucubraciones tan absurdas sacando de contexto todo e incluso mintiendo que, que no, que no dan que no, que no, es como no toma en serio y que ese autodenomine filósofo y que se rodee de académicos que no lo pescan por ningún lado no no no no lo no, no, no, no que no en serio es como tar, es como tomar en serio mi ley también no, no hay que tomarlo en serio o están sea, locos que pueden hablar y pueden decir cosas serias pero a, es que tomarlo no en serio sí, lo que pasa sí pero lo que pasa es que a ti te pasan cosas te pasan cosas con la gente que es como del otro lado castay es que de, de la nueva derecha, derecha. Estamos hablando es, de la madre, que, es que los cosa. puntales son muy malos, eh, Sí, sí, sí, sí. No, pero estamos... A ver, mira, pasa una cosa súper curiosa. Yo, por ejemplo, eh, yo igual sigo varias corrientes de derecha Los republicanos, los, los más que son más centro, progresistas. Y también escucho a gente de izquierda. Porque la gente de izquierda, si bien a mí no me gusta mucho, pero siempre son más como... Claro, lo que tú siempre decís y le discutí a la gente derecha que es que como que le falta calle. Y la gente izquierda, eh, eh, muchos tienen como el, esa como la calle, casi lo mismo que tú decís. Y te da, y generalmente las visiones de la gente de izquierda son más realistas o son más como al calle con respecto a algunas cosas. Pero a mí lo que me pasa con la izquierda siempre es como, es como el malo que siempre pierde. El malo que siempre... Es una, sí, sí, sí, pero es que no, es el momento, no, aquí no a mí me esta idea, no... No, me no, no, no, derecha no, sí no, no, no, no, la la para, no, no, no, no, no, no, pero, tanto, sí, sí, sí. no, no, sí, no, que, eh, que eh, eh, la eh, no, claro mi ley puede ser caricatoresco pero es eh, gente eh, mi ley a, a, llegó a y probablemente tiene altas posibilidades si no sale a que pueda llegar a la presencia si no es ahora o después sí, lo que salió pasó por... con el argentino, sí pero lo que pasa es que lo que pasó con los argentinos okay, eh pasar algo breve es que están entrampados en que están con subvenciones y la plata no la alcanza cuando llegó Macri quedaron entrampados, Macri trató de eh, cobrar todo Cassay como para poder salir de la wea y se dieron cuenta que la plata no alcanzaba, pues. Entonces, están en esa... Entonces volvieron a elegir a... Yo hablé con argentina y le pregunté, pero qué weá les pasó, pues. Y es como eso, pues. entonces se volvieron a un presidente cachai de izquierda y están ahí tomando la vaca cayendo en una arena morita. que no, en realidad no les ayuda mucho,